Digo que hay. ¿Qué ha pasado, todo lo tomas como un chiste Y cuando te sucede a ti, entonces comprendes Sientes que quieres, gritarle al mundo entero ¿Por qué me sucede esto? Tu vida cambia, ya no eres el mismo No te sientes bien, en ningún lugar Y andas solo, perdido sin camino No te quedes en casa, sin hacer nada Ya estoy yo para bailar contigo, no digas que no, por favor Ella quiere tra, ella quiere tra, ella quiere tra, ella quiere tra, a ella le gusta tra, a ella le gusta tra, a ella le gusta tra Y es que se vuelve loca bailando conmigo y no la puedo detener y no la puedo controlar, se está sudando Sabe, Nicky Man. Oh.